Hey, ¿Qué pasa, claro, parceros, claro, mamacitas? Como siempre, el Cuervo siempre está con grandes invitados, artistas, mujeres bellas, pero en este caso me vine con un señor que nos ha motivado a muchos, también estuvo en la música, es todo un ejemplo. Mi mamá me dice, usted tiene que ser como ese señor cuando sea más grande. Ojo, no le estoy diciendo viejo tampoco. Pero con ustedes, el hombre que ruge, y cuando yo rujo, hago... ¡Au! Daniel Javier, señores, bienvenido, papá, que es lo que hay. ¿Te dicen Cuervo? Es Camilo Cuervo. Ok. Entonces Porque, el cuervo. ¿Ah, ese es tu apellido, es cuervo. apellido, cuervo. Coño, qué poder, bro. Sí. Qué poder. Y sacas los ojos. Saco los ojos. ¿sabes? <risa> un placer estar contigo. Antes de hablar de todo lo que has hecho y de todos esos éxitos que ya has hablado mucho, yo quiero saber cómo era ese chamaquito, Daniel Javid, cuando era un nene, en qué pensaba, en qué soñaba. Tu papá te inspiraba, de dónde viene toda esa energía que siempre tienes. Eh, era introvertido. De chamaquito, sí, pero de chamaquito, chamaquito. Tartamudeaba se me quitó lo tartamudo como a los 14, 15 15 años. Pero como empecé a trabajar desde muy desde muy pequeñito en la industria de, del entretenimiento y la, de la comunicación... ¿Qué pues hacías? ¿Entrevistas? Eh, ¿sí hacías? No, teatro. teatro. Empecé haciendo teatro y en aquel entonces se llamaban Video Homes, que eran películas solamente para la televisión. Entonces, digamos que eso me fue como ayudando también a arrancarme lo, lo, lo introvertido eh, muy muy travieso muy era un bien. chamaquito bien bien travieso la verdad eh, lástima que en aquel entonces no estaba de moda el parkour porque yo me saltaba yo me sabía? saltaba todas las clases la todo, gente las directores eh, claro, a todas las nenas ¿no? No, no, nunca, fui, nunca fui mujeriego no. no la verdad es que tenía otros dos amiguitos que éramos como el trío calavera había uno de ellos que era como, como más eh, bueno para para las chicas sí sí sí será tremendo bro. así como, tun -tun. Como, como, como como como los cuervos como como tun, tun sí yo yo soy de los que le gusta amar a una amar a una sí yo con eso lo lo, lo siento si te incomodé Hermano no no no quiero quiero ser tu amigo pero bonita, hablar contigo. Ya vamos a, a tocar ese tema, pero, pero para, para que nos solucione la vida amorosa, ¿no? Dani, ¿cómo eran tus papás en la adolescencia? Ya hablamos que de chamanquito eras como introvertido, como que pasaba eso, hombre de una sola mujer, pero tus papás que siempre te apoyaron en ese momento de la adolescencia, ¿con qué soñabas? ¿Te dijiste, hey, voy a hacer de pronto eh, coaching? ¿Pensabas en eso? ¿O en qué estaba tu no, cabeza en ese momento? No, jamás, jamás jamás me lo, me lo imaginé, la verdad. A mí me apasiona el arte y la música. Mi mamá sí fue alguien que estimuló mi, mi creatividad y me acompañó en todas esas eh, locuras. locuras mi padre no porque no crecí con mi, con mi jefe okay. lo habré visto ocho o nueve veces en, en mi vida aunque esa ausencia es respondió por ti o qué? no, pero no, jamás, jamás. ¿no pasó no, no, no. No. como a mí? más o menos me imagino sí, igual pero la ausencia educa sí, yo tuve un padrastro que me dio duro pero, sí. pero hoy día le agradezco Ta también uno tiene que agradecer eh, lo bueno y lo, y lo malo porque también yo creo que sin esas, sin esas derrotas o sin esos dolores eso sin esas tempestades uno no se forja tampoco no creces del todo firme y tampoco puedes avanzar porque mientras que uno va creciendo van apareciendo inclemencias todavía más poderosas más, más violentas más ¿sí ¿cierto? Tuve una banda la música es eh, parte eh, indivisible de, de mi vida entonces ¿Rockcito o una, qué? Tenía una banda de rock y de, y de funk ¿Cantabas? Eh, okay, sí, cantaba y componía en, en aquel entonces me sentía yo Jim Morrison en ese, en ese entonces ya okay. sabes ¿no? las rolas así de, de... Comenta tu papá. Yeah, ah, toma. De, bueno, sí, sí. Jim Morrison era más, más poético. Eh, grabé un disco, nunca salió. Pinche disquera, pero... Pues, ah, no. por la disquera no te lo voy a sacar, claro, claro, claro. Pero bueno, uno deja en el cajón esos talentos en algún momento. Cambia de ruta y después regresa y listo. ¿Uno deja esos talentos cuando dices es porque te dice cuenta que por ahí no era? ¿O qué pasa? Porque muchas personas siempre están forjando el sueño. Por ejemplo, más aquí. Tengo muchos talentos eh, musicales eh, y muchos eh, televidentes. Y le dan, pero llega un momento de tu vida donde tú dices... Tengo 30, me ha pasado mucho con la música, creo que soy bueno en esto y tomas el rumbo, ¿qué crees que pasó ahí? ¿No ha pasado qué? ¿No ha pasado la relevancia? Pues me imagino que ah. lo que todo el mundo piensa que es el éxito que puede que no sea el éxito. Ah, ¿verdad? bueno, pues no. O sea, si tú amas algo y eso te da vida, pues lo haces no por lo que te da, nada más. Sí, tiene cierto porcentaje de conveniencias, ¿no? Pero si estás creyendo que el éxito y la fama es lo que te va a otorgar significancia, ¡uh! Estás Pero en el lugar equivocado. equivocado. Cuando llegas a la cumbre estás completamente solo, solo. hermano. Te mueres. Yo creo que el éxito es un lugar Total. más más parecido donde tú llegas con otros que un lugar donde tú llegas solo. Porque si llegaste solo pues eres un trepador nada más. En realidad no eres alguien exitoso del todo. Nadie llega solo a esos a esos lugares. Yo le puse en pausa porque a veces, querido, las ideas nacen en los tiempos incorrectos. Y a veces hay que esperar el suficiente tiempo para que eso madure y se gesten los frutos que tarde o temprano van a salir si estás dispuesto a apostar tu vida por eso. O sea, si no aprendes a rendirte, ¿verdad? El músico y el cantante siempre está a una canción de cambiar su vida. A ah, una. Una, vez, una rola. Una canción que te nazca de las entrañas y que no busque seguir las tendencias, sino que marque... Que, que nazca de lo más vulnerable de ti. Cuando esa vaina pasa, conecta, conmueve, sacude. Hoy, antes era más difícil. Hoy probablemente hay más rutas, más posibilidades de poner, de exponer tu música. Pero el reto es, pues, el enorme abismo de todo lo que hay. De todo lo que hay. Entonces, intervenir claramente esa narrativa, pues, es un reto creativo, ¿no? Es, yo propongo esto y en qué me diferencio. ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué vas a aportar de significado y de valor a la, a la, a la industria? Y creo que eso es fundamental. Quien, quien hace con excelencia lo pequeño, creo que tarde o temprano se condena al El éxito, éxito. De, de sus pasiones y de, de, sus, de, sus, de sus sueños. Si tú lo que quieres son los 20 millones de seguidores y crees que eso es éxito, no, querido. Tú puedes tener 30 millones de seguidores y no cortar un boleto, no vender un, un, boleto, un ticket, brother. El verdadero pago de la honra es cuando alguien va... Y te compra un boleto y te ve. Ah, que tener 80 sencillos en la radio sonando. Tal, bueno, está. No, eh, oh, está cool, está bien. Porque bueno, hay cierta relevancia y, y, y el público rara vez también se, se equivoca, ¿no? Para todo hay tiempo, son temporadas. El rock tuvo su temporada, el pop tuvo su temporada. Hoy, claramente, la temporada del, del, del urbano es... Abismal. Es, es enorme, es enorme, enorme, enorme. Y, y, y bendito sea, ¿no? O sea, qué bueno, qué bueno que, que a toda madre que, que la gente, ahora al parecer, quiere ser más latina. Sí, ¿no? Ya, ya uno sí. dice, todos quieren ser latinos. Total, total, total, total. Pero eso es un sazón que no se puede imitar, cabrón. ¿no? No, no. el sazón de latino no, no se, puede se puede imitar. imitar eso. No, no, se, esa no se, se puede hacer no... nada. El guaguancó, el borojó ¿sí nada, nada. El sabor, el flow, papi, el, el <ríe> nea, ¿sí me entiendes? El güey, ¿sí me entiendes? El Spirit González. El, el, el Spirit sí, González, no, no. qué vaina es esa. El Spirit <ríe> González, sí, sí, sí, sí, sí. sí, no, sí. no, no se puede. Esa vaina. Puedes imitarlo, te pueden robar la receta. Tú puedes intentar imitar una receta, pero no, el no sazón, oye, me gusta todo eso que dices y tienes toda la razón. No, lo niego, señores. Pero bueno, listo. Eso fue la adolescencia todo eso cambias el camino quiero hacerte una pregunta como el abogado del diablo en todas las carreras sobresalir es difícil hay gente muy buenas Vuelvo a lo que estamos sí, hablando. Sí, sí, sí. Depende de lo que Usted sea de se éxito. De eso se trata, brother. Es, claro, pero, pero depende de lo que sea éxito. Para ella el éxito puede ser otra cosa, para ti otra cosa. Pero, pero hay, hay niveles. Sobre, pero hay, nive hay niveles de niveles. Hay sí. niveles, brother. saludito y un beso para Ryan Castro. Lo que quiero decir es: ¿qué tan importante es el dinero en esa inversión de las carreras? Te pregunto hoy a, a ti. ¿El ¿Qué? dinero? El dinero. O sea, el dinero de inversión. Para crear a Daniel Javid siendo un cabrón en lo que haces, teniéndola claro, ¿Qué? encontrando todo lo que tú dices Brother, yo te puedo decir que empecé con cero pesos. O sea, cero. Cero pesos, ¿no? Haciendo videos con mi celular carnal y pasaron tres años yo di cientos de conferencias gratis gratis sembré sembré sembré sembré sembré sembré, sembré, sembré, sembré. Y sembré. Y después viajaba mi esposa y yo y nos engañaron, nos traicionaron y nos estafaron hasta que llega el momento en donde Dios claramente cuando se mantiene en esa ecuación pues te otorga la bendición de poner el público y también al equipo que te lleva a otros lugares que no hubieras podido llegar sin ellos claramente. Yo he visto disqueras poner fortunas en personas que carecen claramente. De un talento extraordinario Y que no suceda absolutamente nada Y he visto personas Que con cero presupuesto Con un talento ordinario, normal Pero con una capacidad Y una tenacidad Y una resiliencia Tienen un it factor Hay algo Tú no puedes imitar, cabrón La gracia A veces hay personalidades Que superan su propia música superan sus discos, son más importantes porque son tan arrolladores que se convierten en un vehículo que siempre llega a buen puerto, ¿sabes? Yo creo que si tú crees que es hoy música, hoy tú puedes hacer una canción con tu guitarra, la subes 20 veces a TikTok, tienes la posibilidad de probar un producto sin haberle invertido 100 mil dólares de masterización, de mezcla, de un, con un superproductor brother, una canción ahí en TikTok se pega y se acabó la vaina, brother, ¿cuántos artistas no han salido claramente de ahí? Se trata de conectar, la música se trata de conmover, se trata de arte, de hacer aquello que te apasiona, si lo único que tú haces eso es para esperar que lleguen las marcas el billete el avión privado todo eso no pasa pues, nah, nada las modelos eso. nada de eso ¿Qué? tienes toda la Uy, razón no. señor y eso me encanta porque ahí estamos cerrando la boca, a muchas personas que creían lo contrario. Gracias, Dani. No, saber? no, no. Es una. Eh, de hecho, luego llegan los presupuestos y se los gastan de forma equivocada. Claro. Hacen el video de 250 mil dólares? dólares. Y dices, ¿Mm? ¿qué? Eh, pasó? ¿Y ese video, ¿Qué, wey? ¿Y qué te, pasó? ¿Y qué conocí? ¿Qué que era? Y, y no, Y me fui a grabar Italia, el todo disco. Le pagué y conejo malo. Y sí. hay algo que me causa mucha curiosidad. Y es, siempre has hablado de ese amor bonito. Y, Creo que yo tengo 25 años, brother. Cumplí el 12 de agosto. Dime feliz cumpleaños, hermano. ¡Feliz cumpleaños, brother! ¡Feliz cumpleaños, feliz, feliz, feliz, feliz, ¡Feliz cumpleaños, brother! 25 años. Mi mamá me muy joven. Mi mamá me a los 14 años. No conocí a mi papá. Ah. Y me tocó vivir la vida del barrio y la calle desde muy chiquito. Desde yeah. los 16 años buscarme lo mío. Yeah, y ganar lo wow. solo, como a muchos le ha tocado y todo. Sí. Dentro de esos vacíos míos, siento que yo me refugiaba en las mujeres. Nunca fue alcohol, nunca fueron drogas. Las mujeres era como la manera de llenar el vacío de ese amor de casa. Que siento que no, es lo que siento mm. yo desde mi psicología, porque mm. estoy equivocada. Pero después empiezo a mirar mi entorno y digo, siento que la juventud de hoy en día no piensa en ese amor bonito porque está viviendo el día a día. El mm. facilismo, las redes sociales, mm -hmm. mil mujeres guapas, mil mujeres, mm -hmm. el sexo es muy importante. ¿Cómo ves tú ese tema y qué aportó en tus sueños el solo tener un amor, como me estás diciendo? Formar ese, esa pareja que de pronto no piensa igual a vos, pero que encajaron. ¿Cómo? Cuéntame un poquito de eso. Te voy a cuidar, ¿ok? Venga, <risa> te, te voy a cuidar. No te voy a, no te voy a, a bombardear. Voy a, voy a cuidarte el corazón, mamito, <risa> a, vale, vale Vale, vale, vale. Mira... Uno tiene que escoger una base por donde va a construir los cimientos y los pisos de su vida. Y yo considero que el hogar es la base más importante para construir cualquier sueño. Tú puedes construir una mansión, pero no por ello sabes construir un hogar. Aprender a amar a una mujer como si fueran mil, es un acto muy, muy sofisticado. No existen los matrimonios perfectos. Yo tengo la fortuna de tener un matrimonio de 20 años. Cuando yo conquisté a mi esposa, yo tenía 18, Anja tenía eh, 30, pero la reconocí y decidí, como es el amor, el amor es una decisión, pero el, el milagro es decidirlo realmente todos los días, claramente pues puede haber hombres más inteligentes, más brillantes, más guapos, más adinerados como puede haber mujeres, pero el amor se trata de, de pactos querido y es la empresa más difícil de dirigir si tú logras construir eso antes de llegar claramente al, al éxito profesional probablemente siempre vas a tener un lugar a donde regresar, quien va saltando de cama en cama querido un día se cae y se rompe el alma ¿sabes? Porque no es que te hayan roto el corazón, sino tú vas dejando tu corazón en cada peda, en cada fiesta, en cada cama, y eso tarde o temprano te drena, te deja completamente con los calzones abajo, el corazón en el suelo y después ya no encuentras cómo recuperarte de ese, de ese vacío y entonces piensas que el amor es un laboratorio de pruebas, ¿no? Que si no me dan lo que yo quiero, pues me voy, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se enamora de alguien tiene que encontrar a una persona que le empuje a ser claramente mejor porque uno se queda en donde te enseñan a volar, ¿no? donde te cortan las alas y se trata el matrimonio sobre todo no de ser la media naranja sino de ser dos naranjas separadas y hacer naranjada juntos y si lo queremos ver de forma bonita, bonita o trivial ahora para amar de esa forma hay que ser muy muy muy valiente brother y hay que estar dispuesto a vivir compromisos y hacerte responsable de esos compromisos porque la fidelidad y la lealtad hoy son cosas que claramente están descontinuadas y yo entiendo porque la juventud pues poco a poco hay ido perdiendo esos valores y han trivializado esos valores que poco a poco te alejan de la moral y cuando te alejas de la moral empiezas a trivializar todo que todo aquello que en realidad tiene valor y no tiene un, un precio y yo creo que quien se dedica por ejemplo al entretenimiento y a la industria debe de proteger su mundo privado y su mundo íntimo tener un hogar a donde regresar bro yo tengo la fortuna de viajar con mi hogar o sea, yo me despierto viendo todos los días de mi vida lo que más amo en mi vida, brother, a mi esposa. Y eso es una fortuna extraordinaria, es un privilegio que me ha costado sangre, sacrificios, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que ella sea? ¿Cómo no nos anulamos? Y en esa ecuación está Dios. Y si Dios está en esa ecuación, pues las cosas siempre, siempre tienen la posibilidad de, de mejorar. Ahora... Si tú no quieres tener una pareja Y te gusta andar de picaflor Seas hombre, seas mujer Bienvenido Bienvenido Pero deja claro Pues los pactos, ¿no? Ok, las reglas Este soy yo, brother Este soy yo Y no estoy aquí Para lastimarme Y romperte el corazón No ha llegado mi momento De comprometerme O no quiero comprometerme Entonces Si construyes eso Desde la ácido honestidad Coño por lo menos, uno tiene la capacidad de levantar el teléfono, listo, se acabó. Chao. Lo siento. Pero, bueno, ese soy yo, brother. No, te entiendo. Ese, ese, me, ese soy yo. Me llegó, me llegó y gracias, papi. <risa> lo, no te lo juro, te lo juro. Me digo, gracias, hoy voy a yeah, hacer yeah, yeah. O, otro hombre, de mañana lo voy a intentar, bebecitas. No me llamen, no me llamen porque viene el Cuervo 2.3.0." 3.0. Veníamos de inquebrantables, papi, que rompiste y ahora viene Ruge. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué hay diferencia entre inquebrantables y Ruge? Como, es como que no tengo que... ganas de hablar de eso, bro, bueno, No, no, no. ¿También, ¿También es como. No, no, no, no, no, no, es un perro. Tú sabes que ver, yo no, tuve una discoteca que se llamaba Cuervo. Es mi poema favorito de Edgar Allan Poe. ¿En serio? Te veo y digo: Qué <risas> vaina, bro. De cría cuervos. <risas> no, no, no, pero sí, pero a uno le apasionan los cuervos. ¿verdad? No se pueden perder rojos, que va a estar increíble este Se la van a gozar, se la van va a, a gozar. Es más, si logramos que este personaje apueste por la fidelidad, por la lealtad. El próximo se va a llamar Cuervistas. Ah, ya, ya. El el 20%. <risa> No, no, ya tengo manager <risa> a ver, y, y, y los amo, así que vas <risa> a tener que echarle <risa> muchas bolas. <risa> no, no, Vayan a Ruge, vamos a estar en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Cali, Caramanga. No vamos a Girardot. No, ¿no? No van a girar dos. No. Es un público muy bueno. Porque Ni el del Melgar, diablo. Eh, Ni di el del diablo. Está Melgar, está Flandes, Ana Poima al lado y donde va la gente como él, ¿cómo se llama? Ana Poima. Ahí está el público. Yo no pensaba. Pero, pero ya razón. fui y vagué. Ya fuiste bien. Ya fui a Montería. ¿Cómo hice tamal? Eh, sí. ¿El tolimense? Gustó? Sí, ¿no? Ese, sí. ese es el tamal. No? Sí, sí, sí me gustó. ¿Y sí sí esa me cara cómo es que no? No, no, sí me gustó. Solamente que no comí por los próximos tres días. Pero ah. Un montón de masa. Pero tú no estás acostumbrado a enchilarte. No como picante, güey. No. No. Güey, qué neta. No. <risa> <te dej> <risa> Cinco cosas, cinco cosas corticas para nuestros televidentes que tú crees que deben tener en cuenta para cambiar su vida. Es que no puedo hablar. No, no, no. A ver, cinco cosas que le podemos decir a nuestros televidentes para que cambien su vida. Que tú digas, bro, yo siento que es esto. O sea, es nuestro next five para despedirnos. Así rápido, guapito. Si no me dio esto, me echan. <risa> si no me dio esto, me echan. <risa> ah, mierda, brother. La autenticidad arrasa, esa vaina arrasa. El carisma y el ángel se provocan. Contemplar, contemplar serenamente. O sea, darse un espacio para la oración y la meditación. Poner a Dios, de verdad, en toda ecuación que hagas. Y apostar por algo superior a ti, que es el, el amor. Que es el único acto humano que en realidad importa. Wow, ahí está Estás pensando chico, en con... mis cosas, Sí, sí, sí. Estás proyectando, estoy viendo los sí, sí, sí, sí, subtítulos. Ya, ya sé, es que yo tratando de hablar de algo que es, es, que es que profundo que... y complejo, pero... pero... No, no, Siento que si usted está mal en las cinco cosas, por favor, revísese. Revísese. Oiga, Daniel Javi, ruges, señores. Arru, no se lo pueden perder. Nos vemos una próxima. Es Es de león encaulado. Todo afónico. Tomó aguardiente. a ser como un cuervo, pero con esa nos despedimos. Me encantó conocerte. Mira como no trata, va a ser como el cuervo, es que la espedia es así. La mano, el puño, abre las alas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ruge, carnal! ¡Ruge! Ahora yo voy a hacer como tú. Queridos, cuando un cuervo no quiere rugir, aquí le encima. No es un cuervo, güey. No es un cuervo. Pero. A ver, no tomas vamos sin que rujas. No, no.